Residentes en diferentes comunidades rurales, tales como Guista, Aslores, Tanzuela, entre otras, que habían convocado a un movimiento huelgario para el martes y miércoles de la semana próxima, participaron en la tarde de ayer en una reunión con el gobernador provincial Duarte, en la cual, de acuerdo a las declaraciones del vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falco, Raúl Monegro, concluyeron suspenderla a la espera de que las autoridades de insolución ...a las demandas... Eh, ...después de este diálogo las comunidades en lucha... ...los dirigentes y la asamblea... ...decidieron suspender el llamado a huelga... Eh, ...sin una fecha determinada... ...para darle el espacio al gobernador... ...que se comprometió a... Eh, ...primero eh, buscar o eh, identificar... ...cuál es la, la compañía que contrató... ...esa carretera y que la dejó a media está. Pero también la gobernación va a asumir eh, meterle unos tubos desde Huiza eh, hasta Honduras y resolver el problema de la avería que hay en todas esas comunidades por la cual no llega o la razón por la cual no llega el agua. Entre las necesidades que las comunidades exigen está el acondicionamiento de carreteras, instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica y agua potable. Joan y Cordero, NTN. Son noticeros de buena vida.